súbditos! Los saluda su dios el escorpión dorado Hoy tenemos un video de edición especial En el cual me voy a desahogar Porque me parece una tremenda estupidez Todas las cosas que nos han estado diciendo Acerca del coronavirus Todos tratando de entender lo que nadie entiende Todos tratando de explicar Lo que ni de ellos mismos se pueden explicar me encantan todas estas reglas que se sacan de la entrepierna sudorosa de alguien, güey, que, que dice, sí, güey, ah, va a ser así, porque debe de ser así. Y cuando no tienen ni puta idea de lo que están diciendo. <risa> Por eso, hoy vamos a enumerar algunas de las incongruencias para combatir el coronavirus. <risa> ¡Coronavirus! ¡Coronavirus! este va a ser un video interactivo Porque seguramente tú también has experimentado Una bola de pendejadas que dices ¿De dónde? De, de, o sea, ¿qué pinche lógica tiene esto? Por ejemplo ¡Ah! ¡Qué chingonería! En Estados Unidos, en México, en Latinoamérica en general Siempre están así ¡Ah! ¡Cuidado! No puedes entrar al restaurante si no traes cubrebocas Si no traes tapabocas ¡No! ¡No te atendemos! ¡No lo atendemos, señoras, señora, señoritas, señores! ¡No lo atendemos si no traes cubrebocas! Y ya llegas con el cubrebocas Y te pasan al pinche restaurante Y después te sientan en tu mesa y ya todo el mundo se quita el pinche cubrebocas como si el pinche coronavirus de repente estuviera así acechándote, no así ah te voy a infectar ¡Ah! y de repente te sientas en una mesa y dices, no chingues, madre! no, no, no no los voy a interrumpir, qué falta de poca madre que no se diga que el coronavirus no respeta a la gente cuando está comiendo, así que no hay pedo no hay pedo, todos los del restaurante, no hay pedo eh, soy el coronavirus, no sé si me conozcan, este, no voy a contagiarlos porque están comiendo, qué bueno que entraron todos al restaurante con su cubrebocas pero ya que están sentados, ni modo de interrumpirlos, ¿cómo va a ser eso? No, sigan tragando, ¿no? Pero ya no los voy a contactar. Es una pinche mamá. ¿Qué es eso, cabrón? Por ejemplo, en Estados Unidos, al ratito pasa en México De repente abrieron los restaurantes Y dijeron, sí, sí, pero con Susana y la así, Con espacio entre mesas y demás Y, hasta, y de repente dijeron, no, ¿saben qué? Sí, vamos a seguir atendiendo en los restaurantes Pero solamente en la terraza Entonces todos los restaurantes sacaron Sus pinches mesitas así, las pusieron Ahí en, en la terraza o en la pinche banqueta O la chica, y entonces ahí fue cuando El coronavirus dijo, ah, su pinche madre No mames, o sea, si estuvieran comiendo Aquí adentro, los contagiaba pero ya que se fueron allá afuera No pinches mames, güey Ustedes saben que yo, como coronavirus Mi criptonita es el medio ambiente Una vez que se salen del restaurante, ya Yo quedo obsoleto, yo quedo hecho mierda Ya no los puedo contagiar ¡Ay! Malditos pinches humanos Uy, qué coraje Los iba a contagiar aquí adentro Pero ya que se salieron ahí a la pinche calle, güey Ya que se salieron al pinche patio a ya no puedo contagiar Es parte de los códigos de ética que tienen nosotros los coronavirus No contagiamos a los que traguen afuera Fuera del restaurante ¿Qué pinche pendejada es eso? La madre mierda! ¿Verdad que no es dinero? que casa mamada? También mantengan su distancia por favor Ok Ah, pero el pendejo del coronavirus No contaba Aunque en el metro y en los camiones Si sí podemos ir así Oliéndonos la pinche cola Todos unos con los otros Y entonces de repente dice el coronavirus Ya los voy a contagiar ah, Todos guardando su sana distancia No puedo contagiarlos Y de repente ve cómo se si juntan la gente Dentro del camión y dice ¡Y puta! Ya los iba a contagiar pero adentro de los camiones no tengo permitido contagiar a la gente. Adentro del pinche metro es parte de los valores de los coronavirus. No contagiamos adentro del metro ni del camión, aunque estén así pegados uno con otro. Ustedes dirán ah pues es que es de pobres. No, güey, también el coronavirus un día se dice que trató de empezar a contagiar gente adentro de los aviones, pero de repente llegó y dijo, "Ah, adentro de los aviones no puedo contagiar". Entonces ya no hay pedo, güey. Vale pito la pinche sana distancia y entonces ya a todo el mundo así hombrito con omblito Cadera con cadera Ombligo con ombligo No hay pedo Ahí ya se acaba Y se inhibe así el coronavirus Ah, un avión Ah, un metro Ah, un autobús Ya no puedo contagiar Ya, pierdanse el asco Y apachúrense No hay pedo ¿Qué pendejas es eso, güey? Y luego el cubrebocas Eso sí es una pinche joya, güey de repente, por ejemplo, Trump dice... Eso qué, güey, eso del cubrebocas es una pendejada. No les voy a dar gusto a nadie. Cuatro meses después... No mames, es bien patriota usar cubrebocas, güey. Ah, el hombre sobrador y el gatel así, güey, ah, dando conferencia... Y este, hablando a la gente así sin cubrebocas, no hay pedo. Y de repente le preguntan a la pinche gatel durante meses... ¿Qué pedo con el cubrebocas? No, no hay pedo, el cubrebocas sí, es una pendejada. No me creas, ok, no me creas. Escuchemos a gatel. No sirven las mascarillas para protegerse si soy susceptible y quiero tener una defensa contra que me caigan las partículas contagiantes de secreciones respiratorias. Quien quiera usar un cubrebocas, que lo use, pero que tenga en cuenta que no es una barrera de protección absoluta. Si las personas infectantes, que son las personas infectadas, en un periodo de su enfermedad usaran cubrebocas, disminuirían la probabilidad de transmitir la enfermedad. ...a las otras personas. El uso de cubrebocas, ahí tiene usted uno en la mano... ...estos cubrebocas sencillos, eh, clásicos... ...que se pueden vender en los supermercados... ...en las tiendas, etcétera... ...no sirven para protegernos. Así lo decía, y de repente... ...a huevo, hay que usar cubrebocas, sí... ...usen cubrebocas porque eso es lo correcto... Cuando han escuchado que digamos lo contrario? Porque hoy sí estoy diciendo cubrebocas... ...y yo mismo me puse uno, más aquí lo tengo para ir posicionando el uso de este dispositivo como un elemento auxiliar, auxiliar de la prevención particularmente en espacios cerrados. Primero dice que no, luego dice que sí, luego dice que no luego dice que sí, pero poquito, y luego dice que no, pero... ¡pinches no, idiotas, güey. Te dan cuenta la bola de incongruencias, te dan cuenta que no tienen nada de lógica nada de lo que les estoy diciendo, y esas son las reglas que han puesto en este pinche planeta de mierda. Otra de mis favoritos vamos al banco, a huevo la gente va al banco, seguramente casi todos los pinches países donde llega el peluche en el estuche, pues cuando vas en un día normal, antes del pinche COVID, llega Llegabas a un pinche banco y de repente te decían, no puedes usar gorra, no puedes usar lentes, ¿no? Con eso de la pinche seguridad. Y ahora te dicen en la entrada, no puedes entrar si no trae cubrebocas. <ríe> a ah, huevo, porque es bien sabido que si te cubres la boca, miren, eh, miren, mire, así. Ustedes, ahí ven que soy el escorpión dorado. Si yo hago esto, a ver quién soy. Ah, pues no saben quién soy, cabrón. Ahí estoy, ya ya me recuerdo. Pero si hago esto, aquí no hay pedo. Aquí sí sabes quién soy. <ríe> Es una pendejada, güey Ahora resulta que no puedes entrar al banco Si no traes cubrebocas Si no te vende la nariz para abajo Es evidente que eres una persona de bien Es evidente que no representas ninguna amenaza Para la seguridad del banco Pero cuidado en que tapes los putos ojos o la puta cabeza Ahí sí hay un pedo Y esto sí es la de los síntomas ¿Cómo saber si tengo coronavirus? No mames Me acuerdo de esas épocas tan chingonas Donde la gente tosía, Donde la gente estornudaba Y los demás le decíamos... ¡Salud, señora pendeja! ¡Salud, señor estúpido! Y ahora escuchamos que alguien tosa o estordude le dio chingas a tu madre, pendejo! métete a tu puta casa, hijo de la verga! A huevo, güey. Pero está fácil, güey. Si tienes tos seca Si te duele el cuerpo Si tienes calentura Tienes coronavirus Pero si no tienes ninguna de las anteriores También tienes coronavirus Porque puede ser asintomático Y eso está de poca madre Cuando llegas a un lugar Y te toman la temperatura, ¿no? A huevo Efectivamente, su temperatura está bien O sea, no tiene síntomas Pero yo confío en que usted no tiene nada Yo sí, ya sé que la temperatura no dice nada Porque usted podría tener coronavirus ¡Coronavirus! Y podría ser asintomático, o sea, no tener síntomas Coronavirus. O sea, tener bien la temperatura Pero no hay pedo, yo confío en usted Pásele, señor don pendejo <risa> ¿Qué pinche, sí, ya? No mames ¿Para qué nos dicen los síntomas? Si todos podrían estar contagiados Ya güey, no se digan mamadas cabrón Lo único que provocan es la pinche paranoia ¿Cuántas veces de toda esta temporada? Dime si no, por lo menos una vez Tú que me estás viendo Por lo menos una vez has dicho No pinches mames, si me hace que tengo esa madre Coronavirus No mames, ya me dio el COVID Coronavirus No mames, ya me dio el Coronavirus Coronavirus <risa> Todos lo han dicho bichis y idiotas. Obviamente también están los que tienen la posición De que no, no, esa madre Ni existe No, yo la verdad en el COVID no creo, no Nah, esto es real, Nosotros no existimos. Pero ya tenemos un chinguero de muertos, güey a huevo, güey Es una pinche mamada. Todo el mundo trata de entender Lo que nadie entiende Todo el mundo trata de explicar lo que ellos mismos ni siquiera Le encuentran en explicación. Pero de todos modos hacemos reglas, no, De todos modos los dirigentes, por sus huevos, se la pasan diciéndonos qué hacer cuando ellos no, lo hacen y cuando ellos no, lo entienden. Pero no, hacen pedo, aquí no, no, trata de lógica, no, trata de hacer no, que le sabes, pero no, le sabes. Pues ahí lo tienen, algunas. De... De las incongruencias en esta época del coronavirus del COVID-19. Todas las incongruencias que existen para cuidarse y no cuidarse y sí cuidarse. Pero si no te cuidas, pues ya te cuidaste. El punto es que ustedes también compartan conmigo. Díganme qué otra cosa se les hace una pendejada que es incongruente a la hora de decirte que te cuidas. Pero a la mera hora pues no te cuidas, pero a la mera hora te piden una pinche regla. Que se contradice a la contraria que le dijo anteriormente cuando vine para adelante y luego para atrás. <risa> en esto no nos hemos puesto de acuerdo así de clarito culero suelitos compartan sus experiencias y de cuáles otras incongruencias han encontrado en esta pinche época son un escorpión dorado, peluche en el estuche síganme en las pinches redes sociales y cuídense no sean pendejos ninguna precaución extra está de más me saludan a su hermana y a su jefa gracias por los packs <risa> no mames está bien pendejo. Ay. <laughs>